¿El universo está en los límites de un agujero negro? Desconocemos si el universo está geométricamente cerrado o abierto. Por ello, en 1972, se postuló que el universo estaría contenido entre las fronteras de un agujero negro colosal, donde nada puede escapar. Como con los años se descubrió que el universo estaba acelerando su expansión, no frenándola, se razonó que, para ser cierta esta hipótesis, debía ser un agujero negro singular. O bien, era un agujero negro sin singularidad o con torsión y giro. No obstante, también se ha planteado la explosión de un agujero blanco como alternativa. Aunque estos modelos sirvan para explicar la existencia de una barrera insalvable que contenga el universo, existen otras posibles explicaciones que no requieren cuerpos celestes sobredimensionados.